Hola chicos, yo soy Luigi y quiero agradecerles por los 20 suscriptores. Quiero agradecer, quiero agradecer a todos porque ya son, son más, porque son más, porque 20 suscriptores. Y quiero que si, si, si, si, si, si aún no se han suscrito, créanme. Si se suscriben, pues, pues créanme. No se van a arrepentir. Antes de comenzar quiero aclarar, quiero quiero aclarar que el de Kevin no tiene ninguna importancia. Estamos aquí, en la, Estamos aquí en, la, en la aldea. Estamos aquí en la aldea. Estamos aquí en la aldea. Bueno bueno claramente. Esta, estoy aquí en la aldea para celebrar los 20 suscriptores Vamos a poner gracias. Acá, acá acá acá estos se volvieron acá estos se volvieron locos no soy el único que se vuelve más locos son no, son ellos que se vuelven locos bueno en fin si no si no si no, si no, si no todo esto dice, si, si uno se hace así si, si sea así si, si no les cuesta hacer el bien o hacer el mal bueno, voy a ser el imbécil también En fin Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like y compartirlo con sus amigos Y gracias, y gracias por sus 20 Y nos vemos en el siguiente video Adiós